Mono dorado, el angur chato dorado, es una especie de primate catarrino de la familia sercopicidae, endémica de China. Su distribución se limita a las montañas Hengguan en las provincias Sichuan, Gansu, las montañas Kilin en la provincia de Shanxi y las montañas Nongkia en la provincia de Hubei. Esta montaña se encuentra en el norte del río Yangtze y sur del río Amarillo. en los bosques que se encuentran en elevaciones de 1.400 a 3.500 metros sobre el nivel del mar dentro de su ubicación. Es de hábitos arbóricoras, sin embargo los machos suelen estar en tierra a la mitad del día, las hembras y les cría en menos tiempo. Es el único mono que tolera la presencia habitual de nieve. Como dato curioso este mono presenta una coloración azulada en su rostro, esto lo hace uno de los pocos mamíferos que poseen este color. Este mono diga vivir en tropas de hasta 600 individuos que se dividen a su vez en grupos más pequeños, en los que domina un macho con su aren de 5 a 6 hembras y sus crías, de un modo similar a las grandes tropas de geladas. Las hembras son las encargadas del cuidado de los jóvenes que alcanzan la madurez a los 7 años si son machos y a los 4 si son hembras. Hábitat: Este bello animal tiene su hábitat en el continente asiático, especialmente en China, donde pueden ser encontrados hasta una altitud de 4.000 metros. Estos primates raramente son divisados y están en peligro de extinción debido a la deforestación desmedida de su hábitat natural. Son de hábitos arborícolas, pero no es raro verlos bajar a tierra, sobre todo a los machos. Sirven de alimento a felinos como los linces o las panteras y alguna rapaz grande como el azor. Se juntan en comunidades de más de 500, aunque divididos en pequeños grupos de un macho, cinco o seis hembras y las crías. reproducción se reproducen en zonas casi idénticas a las del panda gigante pero un poco más extensas esta especie de mono suele vivir en grupos en bosques montañosos a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar las hembras son las encargadas del cuidado de los jóvenes que alcanzan la madurez a los 7 años si son machos y a los 4 si son hembras Alimentación. Se alimentan de hojas, frutas, cortezas de árbol, helechos y algunos insectos que se encuentran bajo piedras.